De la obra El Tesoro Escondido de la Santa Misa. Por San Leonardo de Porto Mauricio, 1676 a 1751. Capítulo tercero, apartado cuarto. Método de hacer la comunión espiritual. Según la doctrina del Santo Concilio de Trento, hay tres clases de comunión, la primera meramente sacramental, la segunda puramente espiritual, y la tercera sacramental y espiritual a la vez. No se trata aquí de la primera, que consiste en comulgar en realidad sacramentalmente. Trátase únicamente de la segunda, que se reduce, según las palabras del mismo concilio, a un ardiente deseo de alimentarse con este pan celestial, unido a una fe viva que obra por la caridad, y que nos hace participantes de los frutos y gracias del sacramento. En otros términos, los que no pueden recibir sacramentalmente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo reciben espiritualmente haciendo actos de fe viva y de caridad fervorosa, con un ardiente deseo de unirse al soberano bien, y por este medio se disponen a participar de los frutos de este divino sacramento. Considera bien lo que voy a decir para facilitarte una práctica que tantas utilidades proporciona. Cuando el sacerdote vaya a comulgar, estando con gran recogimiento interior y exterior, modestia y compostura, excita en tu corazón un verdadero dolor de los pecados. Y date golpes de pecho para significar que te reconoces indigno de la gracia de unirte a Jesucristo. Después ejercítate en actos de amor, de ofrecimiento, de humildad y demás que acostumbras hacer al acercarte a la Sagrada Misa, añadiendo a esto el más ardiente y fervoroso deseo de recibir a Jesucristo, que por tu amor está real y verdaderamente presente en el Augusto Sacramento. Para avivar más y más tu devoción, figúrate que la Santísima Virgen, o tu Santo Patrón, te presenta la sagrada hostia, y que tú la recibes en realidad y como si abrazaras estrechamente a Jesús en tu corazón. Y repite una y muchas veces en tu interior estas palabras dictadas por el amor. Venid Jesús mío, mi vida y mi amor, venid a mi pobre corazón, venid y colmad mis deseos, venid y santificad mi alma, venid a mí, dulcísimo Jesús, venid. Permanece después en silencio, contempla a tu Dios dentro de ti mismo, y como si hubieses comulgado realmente. Dale gracias y haz todos los actos que se acostumbran después de la sagrada comunión. Ten por cierto, amado lector, que esta comunión espiritual, tan descuidada por los cristianos de nuestros días, es sin embargo, un verdadero y riquísimo tesoro que llena el alma de bienes infinitos, y según opinión de muchos y muy respetados autores, entre otros el padre Rodríguez, en su obra de la perfección cristiana, la comunión espiritual es tan útil que puede causar las mismas gracias y aún mayores que la comunión sacramental. En efecto, aunque la recepción real de la Sagrada Eucaristía produzca por su naturaleza más fruto, puesto que siendo sacramento, obra por su propia virtud, puede no obstante suceder que un alma deseosa de su perfección haga la comunión espiritual tan humildemente, con tanto amor y devoción, que merezca más a los ojos de Dios que otro comulgando sacramentalmente, pero con menor preparación y fervor. Se conoce cuánto agrada a Jesucristo esta comunión espiritual, en que muy frecuentemente se ha dignado escuchar, por medio de patentes milagros, los piadosos suspiros de sus servidores, unas veces dándoles por sus propias manos la comunión sacramental, como a Santa Clara de Montefalco, a Santa Catalina de Sena y a Santa Ludovina, otras por manos de los ángeles, como a mi seráfico doctor San Buenaventura, y a los obispos Honorato y Fermín. Y alguna vez también por el ministerio de la Augusta Madre de Dios que por su misma mano, dio la sagrada comunión al Beato Silvestre. Rasgos tan tiernos por parte de Dios no deben asombrarte, si consideras que la comunión espiritual inflama las almas en el fuego de un santo amor, las une a Dios y las dispone a recibir las más señaladas gracias. Y será posible que tantas utilidades no te causen alguna impresión y continúes siempre en tu indiferencia e insensibilidad, ¿qué excusa podrás alegar desde ahora para descuidar todavía una práctica tan útil y tan santa? Resuélvete pues de una vez a servirte de ella frecuentemente, advirtiendo que la comunión espiritual tiene sobre la sacramental la ventaja, de que ésta no puede recibirse más que una vez al día, ya hemos dicho que hoy ya es posible comulgar hasta dos veces, mientras que aquella se puede renovar, no solamente en todas las misas a que asistas, sino también en todas las horas del día, de mañana y tarde, por el día y por la noche, en la iglesia y en tu aposento. Sin que para esto necesites permiso de tu confesor. En una palabra, cuantas veces practiques lo que acabo de prescribirte, otras tantas harás la comunión espiritual, y enriquecerás tu alma de gracias, de méritos y de toda clase de bienes.